yo soy bueno para los 24 en internet tengo el canal de YouTube 56.391, sus... 56 suscriptores ¿eh? no sé memoria todos son igual de importantes <risa> <risa> todos se no, no, eh, no 56.000 suscriptores y empecé hace dos añitos eh, haciendo pues, el cuidado ahí que se llama que son como unos análisis o crítica a mí no me gusta hacer gameplay porque yo tengo un hermano, entonces, o jugaba uno o jugaba el otro, había hostia, yo quería jugar yo. Pero a mí ver gente jugando me pone muy nervioso porque, como no tengo el mando, me está pues, No me gusta ver gente pues, no es algo que me... entusiasme, y en no es lo que yo quería hacer, porque tampoco se me da especialmente bien ir hablando y jugando. Cuando juego, como mucho me imagino que estás como, ¿sabes?, pues estás concentrado en salvar el mundo. aquí hice cuidado ahí, que es una sección que, bueno, yo grabo el juego, me lo acabo, normalmente siempre hay juegos que no que sea ha necesario hacerlo al 100%. Pero el 90% me los acabo todos en una semana. Hago, me escribo estilo guión o una locución, lo edito, hago un par de bromas tontas y no tengo opinión como si me importara a alguien. Yo siempre he dicho que no soy crítico analista porque me parece que son palabras como muy. ¿Sabes? Parece que has estudiado, ¿no? Cuando eres crítico analista, yo soy un señor que dice cosas sin base en nada. la misma que podéis tener vos o cualquiera. Yo tengo una opinión que va en, suelen... ¿Vale? Ya. La misma variedad que cualquiera. Aparte de eso, tengo la descripción de cuatro cosas, que son noticias semanales, que donde cuando yo estaba haciendo algo normal, y algunas historietas. varía siempre con mucho humor y con muchas historietas. Yo empecé en el canal de Último Nivel, no sé si a quién en... le suena el Último Nivel. No, José. <risa> Último Nivel, sí. Último Nivel era... era un podcast, que es de los... Quítame, por Dios. Es de los, los más importantes en España de videojuegos. De ahí salió Maneo, salió David, salió Fukui, ¿es una Fukui? Sí. En último nivel hemos sabido resumir todo lo que es nuestro canal, así que os dejamos con el vídeo de este gatito. ¡Ven! ¡Toma por culo gatito. No, no, el gatito! ¡Con leche! ¡Ese pajote! ¡Yo no vengo mis reportajes directos! ¡Y la salón! ¡Y que se hace Estuve, pero era una mierda. <risa> eh, yo conocía a Maneo, que era integrante del último nivel, ya se había ido todo, solo, bueno, solo lo tenía él. Y decía: Tengo un canal de YouTube y no sé qué hacer con esta historia. Entonces, yo y otro amigo pues, nos juntamos le echamos una mano. Empezamos con las noticias de la semana en un minuto. Pero no, en un minuto. O sea, el reto eran seis noticias eh, en un minuto. El siguiente día de los siete y luego hay de 25. Pero eran noticias en un minuto porque somos gente consecuente y mentirosa. Entonces, era siempre un minuto que no. Y a partir de ahí yo empecé a ver que eso funcionaba muy bien, que la gente le gustaba, teníamos muy poquita gente, pero tenía bien un feedback muy positivo y yo me vine arriba. Yo fui a mierdas. ¿vale? Yo dije, esto hay que monetizar, hay que hacer pasta Somos muy buenos aquí para dejarlo pasar. Y ellos no, ellos querían eh, hacerlo como hobby cuando, cuando tuvieran tiempo. Entonces eso fue luchando un poco, porque yo quería que éramos muy buenos, a hacer muchas más cosas y ellos no querían. Ellos eran los inteligentes en esta fase. ¿eh? Yo era el idiota. Ellos eran los de vamos a tomarlo con calma. Total, que nada dije, pum, me voy, pum, pum, pum. Y me fui. <risa> Somos amigos todos, no pasó nada, ¿eh? Y me fui me hice el canal de, de Pazo 64, que ya lo tenía subí mis mierdas. Es que yo YouTube pensaba que era. Esto es periódico, yo, yo pensaba que era donde había vídeos de gatos. Yo llegué muy tarde y muy mal YouTube. O sea, el primer, el primer vídeo que subí con esta gente fue un, un vídeo de 45 minutos del Alien Colonial Marines. No se puede entrar peor a YouTube. Era muy malo. Eh, y... Oye, mi primer, <tose> primer vídeo es una animación de la primera. Pues, <risa> Total, que me fui, evidentemente me fui y les dije, me puedo llevar la sección, porque he empezado aquí que no tengo nada. Y me dejaron el cuidado ahí y empecé en mi canal a hacer un poco eso. Entonces, yo hacía eso, hacía un vídeo a la semana que era análisis de un juego, yo tenía que tiene que parar juego y toda la historia. Y me empecé a centrar eh, en indies. Me llaman el que soy el de los indies, o el abanderado de los indies. Empecé con los indies porque son mucho más baratos, ¿vale? O sea, si tengo que hacer un poco a la semana, no he puesto a comprar un triple A. Cuando empecé con esta historia, bueno, ya tampoco. Ya, <risa> este, tampoco me la pena. ¿Qué que no me de ¿eh? El primero es ese. Ya está, lo primero que hicieron fue meterme un copyright por la música, o sea, estoy encantado con esta plataforma. Es el Entonces, el primer video que hice fue deciros a los of Store, mirad si era barato que era gratis. <risa> Hola, qué tal, buenos días, buenas tardes. Y buenas bueno, noches. Escribito esta historia ahora. O sea... Entonces, si llaman desde llegado a no mova, y me parecía curioso empezar un poco que no tenía ni idea. Pero otra cosa es que intento Kiloso, hacer. O sea, a mí pues, Kiloso me gustan más que otros. Hay géneros Kiloso. que me gustan más. Kiloso y, Kiloso. Y, Kiloso. y sí, inevitablemente Kiloso. me centro más en ellos. Pero también me gusta de vez en cuando coger un género que no... No que no me guste, sino que no tengo tanto conocimiento, que me faltaría mirar, y investigar un poquito. ¿Qué? y voy cambiando todo lo que puedo, luego solo hay rock likes, pero es que no ocuparía, es que solo hacen rock rocklikes, coño. Como se monetiza bien, pues a los van. Entonces, eh, después de empezar con juegos más pequeñitos, eh, me he cuenta de algo que a mí ya me gustaban los juegos indies lo que pasa es que me di cuenta de algo muy evidente, que es que los triple A llevan a un punto que son prácticamente iguales en muchos aspectos, son todos muy parecidos, todos tienen las mismas bases. O sea, un duty de ahora es mejor que un duty anterior, pero es lo mismo, ¿vale? No que sea malo, no es algo negativo, pero si siempre estás haciendo vídeos de triple a, si siempre estás jugando a los triple que lo que a mí me gusta jugar a los grandes a los grandes, se das cuenta que al final pierden mucha fuerza en el mensaje, en diferentes tipos de mecánicas, en muchas historias. Y los indies tienen esa libertad arriesgada, porque son los que más propensos a irse a la mierda, eh, de hacer lo que quieran, y jugársela con lo que quieran, y ir a lo loco. Entonces te salen unas historias y cierto tipo de juegos, que un triple A, una, una gran compañía, no se arriesga O es muy extraño. Que no hagan, porque al final aquí estamos para ganar dinero. que os digan que no. No, no era. El día que os digan, pero... No hace falta que cobres, estás mapeando árboles. ya a la mierda. Pero rápido, pero rápido. Me no opinión. <risa> es lo que era. Es que lo he visto mucho. Eh, trabajar muy gratis durante mucho tiempo y que no. Y yo lo he hecho. Yo estudié, si cuento todo, yo estudié un... Lo último que estudié fue un grado superior de multimedia interactiva. Que es que te explican un poquito de todo, pero no lo suficiente sobre algo. ¿Vale? Y, claro, cuando sales de ahí, pues, haces guión, haces, haces cine, haces edición. Yo quería hacer edición. Yo como usted, la edición. Y haces radio, haces mucho de todo. Y cuando sales, te quieres meter en mil proyectos y acabas participando en mil cosas. Y no te pasa ni una. A gente, todavía bueno no es ni dinero me debían mierda pero por pues eso tengo que cuidado hay veces que no os digo que no sea positivo hasta cierto punto pasar un tiempo de aprendizaje en algún sitio y currártelo y pero que tampoco os dediquéis a hacerlo toda la vida porque es complicado y hay quien se querrá aprovechar ¿Eh? este que enseño sí te ha gustado cómo eh, nada cosas de hecho. Eh... Entonces yo, eh, ¿cómo selecciono los juegos que, que analizo? No hay, no hay un... O sea, en principio sí eran todos indies por eso, pero básicamente por el, porque me dan me más me baratos y luego quedé subir un mundo muy guapo. son baratos y más cortos. Pero no hay... Me lo preguntan algunas veces. ¿Y cómo? ¿Por qué se este otro? Pues porque yo intento seleccionar algo que me pueda gustar. Aunque no sea de género que me entusiasme y tal, algo que me pueda gustar un poco, porque yo lo que juego es lo que grabo. Pero que esa así es que yo no digo jugar, normalmente digo grabar. O sea, a mí lo de jugar porque me apetece jugar a un juego. Tengo el de Witcher 3 a mitades, hace dos años. Estoy muy nervioso. Pero no, es no, que no puedo, porque si juego a The Witcher 3 no hago vídeo para esa semana. O sea, es lo que tengo. Entonces, yo, yo voy buscando juegos que me llamen la atención de alguna manera, ya sea por mecánica, ya sea por arte. Hollow Knight fue arte, automáticamente. Me daba igual de qué iba a jugar. Y mejor que jugar a este juego tengo que ver si está bien animado, porque tiene muy buena pinta. Y resulta que es la leche. Hay juegos como que hicimos de NecroDancer, que, de que a mí el arte pixelado me lo suele gustar bastante cuando está muy bien hecho. Era un rock light que iba a ritmo musical. O sea, son estas mierdecitas que a veces dices, esto tiene que tener alguna historia. Y a veces no lo tiene, a veces es un ñorraco. <risa> Pero si no lo pruebas, no lo sabes. Lo decía de jugar o grabar, ahora cuando juegas es difícil... y llevo dos años, yo soy un mierder. ¿eh? Si Imaginaos una persona como, si de vosotros, que lleve ya unos años trabajando en la industria. Es muy difícil jugar a un juego y no de las taras, y no ver las historias, y no ver esto, esto tal, esto cual. ¿sabes? Eso también está bien hacerlo de vez en cuando. Yo, por ejemplo el Uncharted 4 y en los... ¿Cómo se llama? ¿Los? ¿Los Legas ¿sí, ¿Llama? No, sí. El, el otro Ancharte Pues yo esos juegos no los hago. Yo los juego en mi casa. Apago las luces, no te diré que me hago un copazo, pero igual me lo hago, y me pongo el Ancharte Porque necesito jugar, a veces que hace falta jugar a cosas como fan. Y cuando eres desarrollador también, también lo necesitas. Hay gente como... Me explicaba Monedero, que es de Lino Studios, que cuando ya me encantan jugar, es bueno, que videojuegos cuando ya se jugar, que ya se tiene que jugar a FIFA, jugar pro, porque es lo único que, ¿sabes? si juega otra cosa, es demasiada información, demasiadas historias, la deformación vuelve, entonces por eso solo hago juegos que me puedan interesar, y voy a hacer una mierda porque no juego a lo que quiero. Jugar. <risa> o sea, tengo el Mario desde que salió, no, no sé, no sé cómo va la borda, no lo he probado, ni lo voy a probar, ya verás, tú. Eh, haciendo esta historieta, mira la otra, es peor, es que... Sí. <risa> yo en esta me he dado cuenta que no solo yo, sino que todos sabemos bastante más de lo que parece porque ¿eh? llevamos años jugando Yo llevo más porque estoy más cerca de la muerte que vosotros la vida. ¿eh? Pero, pero sabes mucho más de lo que parece lo que pasa es que no sabes cómo se llama igual no sabes qué es una mecánica y qué es una dinámica ¿vale? pero esto lo vas aprendiendo lo que pasa es que cuando juegas a un juego cuando llevas muchos años jugando ya tienes que dar cuenta de por qué el salto es ese salto o, das, o tendríais que empezar a darle vueltas o a por qué esa plataforma está ahí, no está de otra manera. Y eso va saliendo solo. Y al final te das cuenta que ese juego lo que está haciendo es una cosa que hizo un juego en el 83. O sea, todo, todo es como un proceso que va evolucionando. Ideas sí. puramente nuevas no es de complicado. Pero eso mola porque a medida que te vas dando cuenta que hay cosas que las ves, puedes hacer como que tú ves algo, piensas algo, te das la sensación de algo y luego lees un análisis y te dices, coño, esto es lo que pensaba yo. O sea, esto lo sabía yo y no sé ni cómo se llama. Esto, a mí, lo que me ha hecho es seguir interesando por la industria. Porque yo, mucho antes de empezar el canal, era... O sea, si hubiera existido YouTube entonces, yo hubiera sido parte de la comunidad tóxica de YouTube. Que era, yo lo sé todo, y lo que son los putopagos, y este juego es una, es una estafa, porque quedaban 60 euros esto, ¿eh? Entonces, a medida que iba, que iba viendo que me parecía que sabía más de lo que... O sea, me di cuenta que sabía más de lo que pensaba. No sé, muy poco. No lo hubiera tirado flores en ningún momento, ¿eh? Eso me interesó por la industria y e empecé a dar cuenta de cómo funciona todo este mundillo. Es una industria muy cerrada, tienes que hablar con... Que es, no es cerrada porque no tienen que entre gente, sino porque son los mismos. es como un grupo de colegas, un rollo de open. Son 200 y son dos amigos. Entonces, cuando, cuando viene alguien al bar, pues tiene que preguntar de sentarse con ellos, ¿eh? porque sí. si no, ellos ya están, ya son felices a su bola. Y al conocer toda esta historia, pues fui cambiando, fui cambiando mi mentalidad. Y fui entendiendo un poquito y fue cuando empecé con el canal que lo quise tratar todo con, con mucho más respeto. Es decir, si un juego no me gusta y tiene algo malo, lo digo. Pero lo digo con respeto, lo digo con cariño. No me veréis nunca a decir que este juego es una mierda. Porque si tú entregas un trabajo y te viene Gina y te dice ¿Esto te has entregado? Pues una puta mierda. Te va a sentar un poco mal, ¿vale? Aunque lo hayas hecho con todo tu esfuerzo y tal, te vas a sentar mal. Entonces empecé a ver... Cómo lo pasa el developer, eh, cómo sufre, cómo es, que es, es complicado el tema de de Hay de quien lo pasa bastante mal, <risa> pero luego lo hacen por vocación, lo hacen porque les gusta. Pero qué es lo digo, cuando tú te estás eh, muchísimo tiempo creando una mecánica, por ejemplo, y la sacas al público y todos ellos se cagan esa mecánica y sí, porque es una mecánica que no gusta, eh, te ganan, amenazas, amenazas de muerte, esto ocurre. Igual está bien que haya de vez en cuando alguien que te abierto un juego de una forma más tranquila, y centrándonos un poquito en lo positivo. A mí me dicen, amigos míos, me dicen que solo me centro en lo bueno de los juegos. No es verdad. Si veis el vídeo de Slain, lo destrozó por todos los lados. Pero lo destrozo de tal manera que no digo, esto es un impresentable, esto es un timo, esto es una... no el Y luego, cuando hicieron una revisión del juego, hice un vídeo y dije todo lo contrario. Pero esto a mí lo que me hace lo que me he dado cuenta que me hace, es que cuando hablo con developers... recuerdo ejemplo, yo me pasó una historia en una entrada de premios... Este. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos seguidores y amantes de... GESLAIN ¡Aire, venga, aire, puta surraca, macho! ¡Qué asco! ¡Venga, toma por culo! ¡Para adelante no, no! ¡Hala, ya me ha hecho las puntas! ¡No, pero ¿con qué me has matado? ¿Con qué me has matado? ¡Con el briggi-briggi este, que te emana de la <risa> un extraño espíritu nos alzará de entre los muertos para que salgamos a repartir estopa entre demonios, fantasmas y brujas en un juego de acción y plataformas 2D. Nosotros seremos Bathoryng, una especie de vikingo metalero con la misión de reventar al malo maloso, que es este pollo con el traje de Drácula de Brownstalker. Para empezar voy a centrarme en lo bueno de Slane, porque acabaremos antes. Gráficamente es espectacular. Me parece de los mejores pixel art que me he encontrado en un videojuego. Es que la ambientación es una pasada. Antiguos pueblos nevados venidos a menos. Cloacas desagradables. Mundos con lluvias de sangre. Enemigos brutales que es que da gusto de verlos. Tiene unos fondos que te llevan a mundos oscuros y mágicos. Monoritos vigilados por una luna inmensa. Estatuas lobunas maltrechas guardando la caída de dos cataratas en serio ahí es lame. es una puta maravilla y junto a esto tenemos además la música que es una gozada metalera de la parra cada pantalla tiene su canción y todas molan muchísimo y, y, y aquí es donde todo se tuerce ya las músicas son buenas sí pero duran unos 2 o 3 minutos y se acaban en serio, hay un fade out y tras unos segundos vuelve a empezar Te digo yo que por más buena que sea una canción Después de escucharla 45 veces Estás de la musiquita hasta las sagradas pelotas De la santísima trinidad Cojones, que sean loops, es lógico, es lo normal Pero no así, no con canciones Con un principio y un final Es decir, un loop coherente con canciones que entretengan Que no cansen, que acompañen Adoro Run to the Hills, pero si me lo obligas a escuchar 50 veces seguidas, voy a acabar pegándome Un tiro en la cara Y es que la música está tan jodidamente fuerte A tanto volumen que los efectos de sonido son algo anecdótico. Estar estar ahí, ¿eh? Pero tan flojos que es casi como si no estuvieran. Claro que puedes bajar la música muchísimo y ya lo tienes. Pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? Pues será una decisión de diseño que se me escapa. Puede ser, como se me escapan otras muchas. A ver, rojo, pared. Muevo caja. No hay mucho puzzle. ¿O no qué hay? A ver, caja con caja. Eh... Muy bien. Buen puzzle. Me ha gustado. Casi casi tan jodido como el templo del agua, el Zelda. Casi. A mí en los juegos de plataformas ya sabéis que me gusta tener el control total del personaje, saber dónde voy a caer y saltar exactamente cuando quiero. Hay juegos que te lo impiden, como no poder controlar el salto en el aire. Eso está bien si aporta, por ejemplo, una nueva capa de dificultad y sobre todo no resulta frustrante. En Slain las plataformas son frustrantes, es que a veces saltarás desde una esquina desde la que has saltado mil veces y por algún motivo te caerás. Como subir hubiera un pixel tonto ahí que a veces está y a veces no. Cerca del principio del juego nos convertimos en un lobo gigante. Un fantástico goteando sangre con una animación de movimiento que me pone cachondo muy muy fuerte bueno pues controlarlo es horroroso chocaremos contra techos que no sé qué mierdas hacen ahí porque hemos tenido que frenar para romper esa pared y al intentar saltar el movimiento no ha respondido bien y al encontrarnos enemigos frenaremos incluso cuando les pegamos tenemos el ataque embestida que a veces abarca dos centímetros y otras el lobo sale disparado y si apretamos el botón de esquiva nos quedamos parados y te jodes te alcanza la mamá lobo y está muerto. Tiene tan poco sentido todo esto que es entre gracioso y desesperante. Tira, tira, tira, tira, que... ¿Por qué te paras? ¿Por qué te bloqueas? y te paran las hojas, los pétalos de las flores! ¡La primavera te para! Pero es que luego está el resto del gameplay, que son los combates. El punto fuerte de Slane, o por lo menos, debería haberlo sido por... 13 minutos, ¿vale? <risa> Claro que me quejo de lo malo, lo que pasa es que a mí no me parece que le esté la respeto a ningún desarrollador y al final lo digo. Simplemente que es que no entiendo las decisiones o los problemas que ha habido. Luego lo que nos enteramos es que hubo un pitote en el equipo de desarrollo que fue muy heavy y pasó lo que pasó. Luego lo yo otro, otro equipo, lo rehicieron y el juego está bien. El juego está bastante bien, pero si me hubiera cagado de entrada y luego me entero de lo que ha pasado, ¿sabes? Pero es lo que quiero decir? Hablar con un poquito de cariño, porque al final es la injusta que nos gusta, al final es lo que más me gusta son los videojuegos. Bueno, y comer, y el cine, muchas cosas, pero... Pero después me, me gusta mucho y me han dado mucho. Entonces no veo por qué hay que hatear tanto. En YouTube España... En el mundo general, pero en YouTube España hay demasiada bivis, en mi opinión. Demasiado, demasiado odio. Centrado en cosas muy concretas. Yo en Ubisoft, por ejemplo, no, pero... <risa> Espero que me caen muy bien. Tampoco. Sí, me caen bien. No sé, sí, no lo no he probado. Cuando acabe este, empiezo con el Assassin's. Entonces, empecé a hacer las cosas así un poquito porque creo que tenía que cambiar un poco la mentalidad, el propia mentalidad. Yo también era de lo, de, lo que decía, este de, juego es una mierda, esto no sé qué... Entonces empiezas a pensar y te das cuenta de cómo funciona todo y yo estoy de parte del consumidor siempre, porque aquello soy consumidor, yo lo juego, y lo juego. Y algunos son caros. Pero pues yo tengo que estar de parte del consumidor. Lo que no me gusta hacer es cagarme del trabajo de alguien. Y como yo no lo sé todo y estoy aprendiendo cada vez que hago un vídeo, me gusta pensar por qué ha salido mal, cómo ha salido mal. Esto no puede ser que le han hecho adrede. Tengo que buscarlo, tengo que investigarlo y a veces sí ha sido adrede. Como los loopbox en el Mordor y dices ¡copón! <risa> o sea, hay muchas cosas. Porque hay que no es cosa de desarrollo. Es cosa, en principio, de la guardia. Pero nos quejamos del desarrollador. Lo digo que los desarrolladores está... lo tienen complicado. Han falta que se le siga echando más mierda. No sé qué se la merezca en algún momento. Porque al final es un producto que lo han sacado ellos y tú lo estás pagando. Y, te, y puedes, puedes tener una opinión, la cual sea. Entonces, para el tema de desarrollar los de videojuegos, ¿qué implica para. O sea, YouTube, ¿qué implica para el desarrollador y para el youtuber? El youtuber, nada. El youtuber no lo podéis tocar, hay un tocado de igual. O sea, es un señor que está en su casa grabando. Y encima le pagan, algunos. O sea, es una maravilla. Como mucho, depende de cómo cree el contenido, tendrá una comunidad u otra. Y eso es lo que ya le pasa a la factura más adelante. Pero el desarrollador no puede hacer nada. El desarrollador tiene el problema. Dame un segundo, lo he perdido. Para el desarrollador tiene el problema de que ya no solo tiene que crear el juego para el jugador. Desde que está YouTube, desde que está Twitch, tiene que crear el juego para el jugador y para el espectador. eso es una putada? El cocón, porque te entra otra persona más en el concepto, que además no va a jugar. O sea, que es pasiva. La persona que nunca habían tenido en cuenta, y ahora está ahí. Y eso multiplica muchísimo la dificultad de hacer el juego. Porque a día de hoy tienes que hacer un juego que le funcione a Alex el Capo eh, cuando juega. Y que la gente se enganche, claro. Tienes que hacer un juego que cuando estés jugando en Twitch, enganche como un Isaac o como un Battlegrounds. Una aventura gráfica no funciona en Twitch porque tiene que bueno igual el, el David Cage nuevo que lo hubo, pero bueno porque tiene muchas opciones y muchas historias pero tú juegas a Timberwulf Park y una vez lo has hecho aunque tenga varias rutas ya lo has hecho o sea la persona la, la persona para qué se va a comprar el juego o se lo ha visto entonces, para qué te vas a comprar un Firewatch si sí, ya lo has visto entonces es un mundo complicado de por eso cada vez más empresas están tirando a juegos de servicios a juegos que, que sean siempre iguales pero que cada partida sea distinta Bindigo digo y historietas de estas. Pero a partir de Bindigo Paisa salieron muchísimos top line. No solo por la venta, las ventas que obtuvo, que es difícil perseguir a este hombre en ventas, sino porque funcionaba muy bien en otros canales. Y era una manera de enganchar a gente y hacer todos los dineros de formas maravillosas. Entonces, tener que pensar ahora en el, en el jugador y en el espectador me parece que es un. Es una putada muy gorda que han hecho. <ríe> los jugadores lo tienen jodido aquí. También, si vais a. Cuando una vez tenéis un fuego. Y habéis terminado y queréis publicitar el juego. Hay una manera muy común ahora que es dársela a un youtuber. Buscáis un youtuber, normalmente se suele hacer este tío grande, mueve gente, le doy una key, ¿vale? Y se puede cagar muy fuerte. O sea, es que se puede ir el estudio a tomar viento. <risa> muy fuerte. ¿Por qué? Porque tú coges una key y se la das a Total Biscuit, consigues darse a Total Biscuit pagando, <risa> ¿vale? Porque este freno hace las cosas gratis, te hace el análisis y te mata el juego. Pero es muy muy fuerte. No. No bueno, por pues mira el... Y había la ¿Cómo se llama ¿El tipo español. ¿Era GPS, rock no si un que era... FPS, roblox. ¿Os os os os os os os os os os os os os No, os os os os ¿Cómo se llamó? Era, era un, un roguelike, eh, GPS, se le dio a Trabi Suite, a Trabi no le gustó. Eso tuvo un impacto en la realidad. ¿Straight? ¿Eh? ¿Straight? ¿Straight? No. Ren... Sí, ¿Mortal Redneck? Correcto, Mortal Redneck. No le vale, gustó, eso tuvo un impacto en la realidad. Entonces, cuando se da un juego a youtuber, no es, ya no es cuestión de números. Ladies and gentlemen, my name is Total Biscuits. I'm here to ask and answer one simple question. Do you think it's immortal or Redneck? If you're thinking Redneck Rampage, it's not that, but there are shades of it here. A first-person shooter with plenty of rogue-lite elements attached to it brought to you by a company called Crema. In this game, you play the titular Redneck and you are tasked with Climbing a pyramid, which I would say is randomly generated, but essentially is a jigsaw. It's a mix and match of hand-created rooms that are tied together in a procedurally generated manner. And as you ascend the tower, you face more powerful enemies, etc., and you have to try and beat the pyramid. If you don't, well, you're probably going to die, but in the style of road legacy and many other Rope, <laughs> Massive very, very large levels. I'll just break out our minigun and go to town right here. Enemies will drop gold, ammunition. Very, very, very rarely will they drop a scroll or a weapon. I have seen it happen literally once in four or five runs. I've played this game for about two hours and this is, as usual, my first impression of the title. And in this case, my desire not to play more of it Came about immediately because of the problems that I ran into it. A lot of deal breakers with this game. The sort of thing that has plagued many attempts to create roguelike first person shooters. There aren't all that many good ones, and even the good ones have their flaws. The best one I would say is probably Ziggurat, the magic themed roguelike. Well, a mí, por ejemplo, me gustó. Me encontré bastantes pegas, pero me gustó. A él no. Claro, yo puedo tener un impacto en ventas. Tal vez que puede tener muchísimo impacto en ventas y además fuera. Que es, donde, es donde interesa. Y vender, ok, Aquí la gente corre, la gente lo paga. Aquí tenemos la, la, la idea de que el internet está gratis. No está gratis, melón. está pirata, es que no es lo mismo. ¿Qué que confunde estas dos mierdas, pero bueno, igual. La cosa es que para darle un juego a un youtuber, lo que hay que hacer, es, según opinión, a día de hoy, es basarse en el engagement. Y para eso hay que hacer un estudio. ¿Vale? Porque yo, con la poca gente que tengo, 55.000, tengo más engagement que canales que he visto yo con nosotros y 50.000 personas. ¿Por qué? No tengo ni puñetera idea, ¿vale? Pero la gente, cuando yo digo algo, si es bueno, pues suelen mirarlo, como mismo interesarse. Y se venden juegos, se venden libros. Tengo un vídeo de Terry Pratchett y no paran de llevarme fotos de Peña que está comprando los libros. Pero es, es, es alegante. Se han acabado en Amazon. ¿No ¡He sido yo? No sé. <risa> Igual quedaban tres en Amazon, ¿sabes? ¿eh? Que puede ser el almacén. <risa> Bueno, hay que fijarse en el engagement, hay que fijarse en qué tipo de canal tiene, en qué tipo de contenido crea y sobre todo en qué tipo de comunidad. Porque si igual no te interesa, depende de la comunidad que esa persona juega su juego cedido, como vos lo puedes comprar y a correr y, y es lo que hay. Pero hay que tener un ojito. Y normalmente se puede, se puede hacer por cifras, Yo tengo que, que pienso que lo de las cifras, o sea, yo tengo 55.000 suscriptores y me estoy ganando la vida con esto. Yo estoy viviendo con esto, estoy full time. O sea, no es tan importante el número de gente como qué tipo de gente mueves. Y a la hora de, de dar un juego, a lo loco, es mejor hacer un estudio y darse un poquito de cuenta. De lo que estás haciendo y con quién. Porque al final, eh, pensad que Twitch y Youtube no va a no va a ningún lado. Va a evolucionar, va, va a llegar a otras historias, pero eso no se va a ir. O sea, ¿no? yo, yo estoy convencidísimo. Va a llegar a sitios donde nos iremos todos a Vimeo, que no te lo dejamos Pero va a estar ahí y es una fuente muy importante de, de promoción. Haciendo una mínima inversión depende de la persona con la que trabajes. Eso, eso está ahí. Pero bueno, la cuestión es que busquéis siempre, no seáis tontos. Buscar gente que pueda hablar bien de vosotros. Luego os puede salir mal, pero buscarlo. Porque yo, yo he estado en... de Barcelona de una y historias parecidas, que... Yo tuve un estudio y también me acuerdo ahora. Yo no en una entrega de premios en Zaragoza y me tocó darle un premio a... Creo que fue Mejor Animación a la gente de... ¿Qué están los nombres de los, de los juegos? De es mayoría? Hombre, sí, ¿sí? es un ninja? Es un... Ah, ahí está, Aragami. Pues no, nombre es muy difícil. Llámale ninja. No, porque a se llamaba Paz No, a se llama no, igual, ¿eh? Aragami Paz Usado. Lo he Al principio, solo... Pero cuando firmaron el... Los Me dijo, aquí tiene que haber... No es Paz se llama Aragami. Y dijeron, págame, toma. ¿Se llama Aragami? Llámale Kogi, ¿qué quieres, eh? Pues ese me tocó dar un premio a esa gente y a mí me da mucha vergüenza porque yo ese juego me lo cargué en varios aspectos. O sea dije cosas bastante negativas del juego, algunas que me gustaban mucho y otras que incluso sabiendo que era un equipo de gente muy pequeña a mí me costaba mucho perdonarlas porque no me parecían, parecían que eran cosas arreglables y que había sido un problema de tiempo más que otra cosa. Y yo tenía y yo tenía que darle el premio y lo para, muy mal porque el premio mi amigo me dice. Cuidado ahí, ¿eh? Y seguía andando yo, la señora. No es más tarde, si puede. antes de Aragami. Bueno, a ver, a ver, aquí hay mucha peña. Mira, mira, tengo unos cascabeles que hacen ruidito y voy a traer a este tío de aquí. Y está controlado, mira, enciende. Cojones, unos cascabeles de 20 kilos deben ser porque se han tirado todo el mundo. ¿Qué es esto? Aragami. Yamiko, una chica de larga cabellera blanca, nos ha invocado desde su prisión y en una especie de viaje hasta la velocidad guiando. Somos el Aragami, un espectro nacido de las sombras cuya única tarea es la venganza absoluta y despiadada. Yumiko nos explica la situación. Tanto ella como la emperatriz han sido encarceladas por los soldados de la luz, una serie de bastardos que han dominado el país. Así pues, nuestra misión será abrirnos paso entre diferentes zonas utilizando las sombras como nuestras mejores amigas para encontrar cierto número de talismanes y conseguir liberar a las dos mujeres secuestradas. Hasta aquí bien, e incluso más que bien, ya que Aragami es uno de los protas con más pintas de vadas que me he encontrado. Me encanta el diseño del personaje y ese rollo de teletransportarse entre sombras para abatir o escabullirse de los enemigos sin ser detectado. Esa sensación de ser el puto amo, pero que a la mínima te revientan si no vas con ojo, eh. Está muy bien conseguido esto. A la mínima tonta, hostia que te calzan. Es quizás lo que más me ha gustado del título La sensación de que si te lo curras eres imbatible Pero, <risa> como te vean Madre mía No solo saltará la alarma, lo que quita puntos Y deja a todos los enemigos en un estado de nerviosismo perpetuo Sino que de un solo espadazo estamos vendidos aquí Vamos a posición elevada a ver las cosas ¡Eeeeh! ¡Suena suelo! a el suelo! Muy bien, soy un demonio invocado que atraviesa el suelo Tengo el poder de atravesar el cemento ¡Qué maravilla no el cemento sí, ya que todo el mundo utiliza espadas y flechas de luz, porque venga, es la luz contra la oscuridad, es un rollo de uno contra uno, estamos los dos vendidos aquí. En todas las zonas deberemos realizar básicamente la misma <coughs> acción. Algunas áreas estarán o bien cerradas o bien rodeadas por un campo de luz. Y para acceder a ellas tendremos que romper unos orbes azules, un orbe, a veces dos, otras cuatro, y en ciertos momentos bastante separados unos de otros. Aquí no tenemos mapa, vamos a ojo, y eso está bien, pero es que las pantallas son laberínticas películas pelotas. Una vez que te la has remamado bien, vuelves a ser el puto amo y vas como quieres por donde quieres. Pero para eso habrás muerto muchas veces hasta hacerte un mapa mental de toda la zona. Algunos checkpoints te ayudan un huevo, pero a medida que avances te encontrarás que los únicos puntos de guardado son al llegar y al marcharte. Y toda la vorágine de asesinatos o de escabullimientos en el último segundo Habrá que repetirlos docenas de veces Se me ha hecho repetitivo en algunos momentos Pero también en parte satisfactorio al acabar una zona matando a todo el mundo O sin tocar un pelo a nadie Y aquí hay algo que me ha dejado un poco loco Hasta bien entrado el final del juego que dura unas 7 horitas La mayoría de zonas son más fáciles de finalizar sin matar a nadie He acabado muchas pantallas con rango S por no asesinar a ningún enemigo Y es que al matar se hace ruido y ya más late de más gente, e ir del rollo sigilo absoluto que tendría que ser lo más difícil, a mi entender, ha resultado ser lo más fácil, ¿cómo te quedas? Pero ya os digo, cuando nos acercamos al final vas a tener que matar a la peña sin remordimientos. Cuando veas soldados paseando, que van con una lucecita alrededor, que es así como muy bonita y hermosa, y te des cuenta demasiado tarde que es un puto explosivo de luz que encima te persigue, ya me vas contando. Pero vamos con las habilidades de Aragami que están bastante bien, algunas... Total, que luego conocí a los desarrolladores y no les caía mal, mal, caía perfectamente, estaban encantados con el vídeo. Con todo lo malo que había hecho, decían, es que tiene razón, es malo fue cuestión de tiempo, pues, historia, no llegamos. Eso, para mí, me parece muy bonito. Que yo creo que a otros youtubers no les pasa esto, ¿eh? no Depende de cómo hablan y cómo dicen las cosas, no les pasa. Yo creo que al final puedes decir que algo, no me estoy comparando, y es decir que sea mejor que nadie. Simplemente digo que creo que se pueden decir las cosas de muchas maneras distintas, sin afectar al a, a nivel emocional del creador, porque se le puede hacer muchísimo daño. Igual tome bebés, entonces que le den, ¿sabes?, y si dices lo que te apetezca de él y fuera, porque es una mala persona, claramente. Pero si no... ¿Qué más que no traigo? No eh, vale, había un... había un par de puntitos que era que, para empezar, eh, con ella hay muchas... Si pensas en desarrollar videojuegos indies, se hizo es la verdad de empresas que les están yendo de codo. ¿vale? Hablan de cáncer, que botecaron todo lo que tenían y ¿eh? salió... Nadie te dice que estaban microsondas detrás, pero no pasa. Eso es lo obvio. Pero gastaron muchísimo dinero, se, se, se fueron prácticamente a cagar y les funcionó. Hablan de Crashlands, por ejemplo, un juego hecho que yo estudié también, también y son tres hermanos y hicieron el juego mientras uno se estaba debatiendo contra el cáncer. Un hacen muy agresivo, el final lo superó. Y hicieron un juego entre los tres, que es un juego increíble. Y funcionó. Pero no te hablan de los juegos que son las, de las compañías que se van a la mierda. Porque por cada una que la peta, hay desarrolladoras en docenas y docenas que desaparecen. Que no duran ni un año o dos o tres. Porque se no puede mantener el ritmo y no entra dinero y etcétera, etcétera. Por eso, cuando os podéis hacer un juego, mi opinión es que no penséis algo grande. Que hagáis algo, o sea, es mejor. Un poquito muy bien hecho, esto es el de abuelo, ¿vale? ¿Eh? un poquito muy bien hecho que intentar abarcar demasiado y calarlo. Pocas mecánicas, un juego simple, una idea, una emoción. tenéis la habilidad cuando es un juego indie te puedes hacer un juego basado en una emoción, en una historia que quieras contar, no te lo deja hacer en electrónica, lo podéis hacer en un indie. Juegos, pe juegos pequeñitos, que duren? duren más de dos horas porque si no luego la gente pide refund. ¡Que es muy asquerosa la reina! Si <ríe> te hacen refund y te da mucho asco Ah, bueno, hay mucha gente que a día de hoy sigue... Todo el mundo tiene su opiniones, yo no la comparto. Que es que un dólar, una hora. Un euro, una hora de juego. Con lo cual, de 3 este tendría que haber costado 200 pavos. Y para este 60, yo, yo, ¿no? Y hay juegos que duran 3 horas y valen 20 euros. Y hay gente que no, eso no lo tolera. Pero hay que entender Inside Insight dura... Que dura 3 horas Insight y vale 20 pavos. Insight es una obra de arte. Es una maravilla, tanto de diseño de videojuegos, a nivel de mecánicas, a nivel argumental, es una virguería. Pero son 20 euros y 3 horas. Y eso hay gente que todavía no lo acepta. Pero va cambiando. Yo no noto en el tema que va cambiando. Sí, me la voy de él por ahora. Cada vez más el tema va evolucionando y creo que es importante que si un mensaje llega con fuerza, y es impactante, y esas 3 horas han sido 20 veces más entretenidas divertidas y interesantes que un juego de 100, no veo por qué no va a valer lo que tenga que valer. A Jonathan Blow le cayeron costes por todos lados porque Windows vaya 40 pavos. Y el tío dijo, entiendo las la fichas, pero me dejó a comer huevos. O sea, 40 pavos porque el dinero lo he puesto yo, estoy pagando a todo el mundo yo, no me he quedado un pavo del juego anterior y esto es lo que hay. Y se le tiraron al cuello porque era un indie, que era un juego de puzzle. ¿Sabes cuánto cuesta hacer un indie? Porque lo de Non Dance y Uber... No se suele dar, eh, que hagas una mínima inversión en el juego te funcione, es un crack, pero no suele funcionar, ¿vale? Muchísimo dinero haciendo el juego, ¿vale? Mucho más. Y tienes que ganar dinero. Es que, es que, claro, la gente gana dinero para hacer el siguiente, Para seguir comiendo noodles, <risa> para poder hacer el siguiente. Y luego hay, hay algunos que la pegan muy fuerte, claro. Pero bueno, no sé, no sé cómo digo de la duración de los juegos, yo creo que es una, una puntería, y alguna vez te dar. A no ser que el juego de 20 pagos sea un yólogo. Volvemos al tema, claro. Pero bueno, yo pagué 60 pavos por Shadow of War. A mí no me ha gustado Shadow of War. No ha gustado nada prácticamente. Me hubiera pagado 60 pavos sin ningún tipo de problema por juegos mucho más pequeños. Que aportan más y van a un mensaje mucho más directo que no es que se dispersa al final se pierde por todos los lados. en mi opinión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os puedo hablar? ¿Qué no más queréis saber de la vida? Que no tenga ningún sentido. he apuntado lo del... Es que, es que me gusta a mí cuando hablo de gente que está estudiando programas a una vez que es como un Diego es los muchos, ¿sabes?, mucha ilusión Porque es un mundo muy complicado, es un mundo muy de mierda. Pero la mí se lo pasa bien. Yo, ahora no he visto de los pertenecimientos, ¿eh? Luego te dicen, sí, no antes hace seis meses, ¿sabes?, ya está. Rafa, por ejemplo, Algún, un claro ejemplo de, de, de lo horrible que puede ser esto. Eh, por ejemplo, está el tema del trance, es lo que es el trance, ¿no? crunches ese, ese momento en el juego videojuegos que te dice el jefe Tenemos seis meses, aquí no duerme ni el pato, ni a caja más. ¿Vale? Son tres meses, seis meses. Había equipos que habían leído el monstruo de tinera que habían estado año y pico de crunch que era como una salvajada. Hay desarrolladores que lo, lo defienden como Molinete. ¿Quién es Moliné? Sí, Él está en su puta casa con la gente, pero... Claro, porque te dice que el ser humano se viene muy arriba en las peores condiciones posibles, cuando más crece, más se nota. Eso pues también pasa en una grinchera, que te preparan, coño, o sea, no lo comparezco con un videojuego. Entonces hay gente que no vuelve a casa. Ha habido la... Amy Henning, que es la... una de las responsables directoras de Uncharted, ya se fue a la juego de sabos, que no vamos a ver. Eh, esta señora te explicaba que ella había visto divorcios, que había visto peña ya no a los hijos con el tema de trans. Y hay desafiadores que lo siguen, lo siguen defendiendo muy fuerte, porque sí, claro que funciona. Son seis meses a muerte, a, a, a destajo, sin irte a casa o irte a las pocas horas que puedas para dormir, de otra vez, de otra vez, de otra, vez, de otra vez, y nada, al final el juego sale. A mí me parece que es una puta locura. Pero bueno, es un aspecto del mundo de los videojuegos que está ahí, que está aceptado como algo normal. Como algo, claro que hay games. ¿En quién? En ya habrá <risa> pues espérate, que no van a estar aquí toda la vida, ¿eh? Ya habrá todo lo que sube baja, todo lo no que tiene más misterio. Pero bueno, ¿qué complicado? Es complicado. Ya os viene el hablar con respeto de las cosas, decir lo que creo que está malo, lo que, creo que está bien. Yo tampoco puedo decir vale, que algo es malo, porque, bueno, es mi opinión y puedo decirlo, ¿sabes? Pero me gusta buscar un porqué o un algo, porque si no somos muy dogmáticos, ¿no? Esto es una mierda. En el momento que yo hablo con alguien y me dice, ¿esta es pues, una mierda? Yo ya no sé si de qué con la persona, porque ya no tengo la cabeza. Ya se me tiene la cabeza. Es una mierda. ¿Cómo te quito de ahí? ¿Cómo te quito de una opinión tan fuerte? ¿Cómo hago que, que le des un par de vueltas a eso? No puedo. Porque yo veo un vídeo de YouTube y dicen este juego es una mierda al principio del análisis. Yo no veo el análisis, porque ya, ya está, es una mierda. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¡Sangre ahora! <risa> ¿Estás picando piedras de YouTube. Este no lo sé. Creo que es mejor llevarnos todos un poquito bien. Y si dices algo con respeto, y con cariño, yo creo que esta, esta mecánica no funciona por lo que sea, o se carga un poco, no sé qué juego era que yo decía, que la, la... creo que era en Stray. No, bueno que la propia mecánica del juego se cargaba el, el, el core del, del propio gameplay, no tiene ningún sentido. Si yo digo eso y el desarrollador se enfada, no, pues es su problema, yo, yo ya no puedo hacer nada, no puedo hacer es ir la miento yo, ¿sabes? Yo digo mi opinión, que puede ser negativa, pero de, una, de la mejor forma posible, para que seamos todos amigos. ¿sabes? O uno me dice que es una mierda, ¿sabes? pero estoy viendo el cuento. <risa> Sí, no. creo que es, Creo que nos falta, nos falta, falta el positivo Creo que hay mucha bivis en Internet. Creo que solo con que meter 20 minutos en Twitter va a haber por todos los lados. no tengo de la mano. ¿Vale? El hacer el troleo, el decir tonterías porque nadie algo en Internet. Y nadie me pues. Arroba policía, es, normal, o sea, es, es muy difícil la hora de mierda que, que, que nos estáis mandando últimamente. Siempre ha estado ahí, lo que pasa es que no todos teníamos votos. Ahora todos tenemos, eso es precioso, pero alguien lo utiliza por cacha mierda, en general. ¿Pero qué es por ejemplo, cuando empezamos a la peña, la peña dijo hostia, ¿y te crees que ha parado a otros? ¡No! te sigue haciéndolo. Bueno, creo que podemos ser un poquito más positivos. Cuando dices que algo es malo, argumentarlo un poco. Es decir, me he mirado tal cosa y lo comparo con tal otra historia. Yo, por ejemplo, tampoco me gusta comparar videojuegos. Y saco un juego y me dice, "No el la Souls. ¿Tú eres otro no sé qué. Otro... Otro Isaac. Yo creo que un juego tiene que, valer, tiene que valerse por sí mismo. O sea, tiene que intentar destacar por sí mismo. Hay cosas imposibles. Hay desarrolladores que dicen no, no, mi juego es un Metroid. Vale, pues, entonces tú ya lo has dicho, ya te la libre, es lo que hay. Pero me gusta no compararlo por lo mismo. Intentar hablar de forma positiva hasta de lo negativo e intentar no comparar un videojuego con otro, porque entonces yo te digo que este juego es un Metroid, tú ya solo estás pensando en Metroid. Cuando hice en Old boy, había mucha gente que decía otro Metroid. No has dicho metripaña. ¿Cuánto te pagan por no decir metripaña? Que todo? A mí me pagan todo el dinero. ¿Qué odio le pasa por no decir palabras? Sería la polla, ¿eh? <risa> que te paguen por no decir algo. Eh, no era un metripaña, no es un metripania, voy. Si yo digo metripaña, automáticamente crees que estoy hablando de metripaña. No hay he muchas ideas que se están metiendo en la cabeza y ya no las voy a poder quitar, porque estoy pensando en metripaña. Y cuando veas que no os voy, prácticamente, los laberintos son súper simples, que hay cosas que... Hay intensidad para abrir tal puerta, pero no te va a llevar una exploración exagerada, vas a decir, vaya mierda de metripaña. ¿Cómo yo soy, no soy metripaña! Había que acabar de, de investigarte el vídeo. Entonces, por es un gusta hacer comparativas. Sí, no ahora, me he recordado. Y me lleva muchísimos problemas, ¿eh? Porque es mucho más fácil de metripaña que decir... Juego de exploración en el que encuentras ítem, en los cuales te dejan abrir una puerta por la que habías pasado, pero no quieres abrirla, tienes que hacer el laberinto, matar el boss... Me es mucho más fácil de metripaña. Pero me ha enfadado mucho. Tío. Prefiero que el juego intente brillar por sí mismo. Y si no lo consigue, pues entonces... Mira, oye, has intentado algo y no te ha salido, no te ha salido superar o diferenciarte de lo que pretendías. Y dicen que manías. Eh, ¿Qué vamos a decir? Ya está. No tiene mucho más. Si vais a hacer un eh, de tiempo, pues yo puedo hablar de que ¿no? es Si vais a... Sí, sí, sí. y Si no, pongo un par de chistes lo hago. <risa> si vais a hacer... Pues no me he dicho que tenía que aprender nada pálido. Me he dicho aprender. Si vais a aprender de tus juegos, hay una cosa que está clara ¿vale? Que es que no esto el que hace YouTube, youtuber, ¿vale? Que es encerrarse en casa y, y grabar, y grabar, y grabar, y grabar. Necesitáis estímulos externos muy fuertes. ¿Qué estímulos? estímulos externos muy fuertes. Y leer muchísimo. Esto va a tener un consejo de padre, ¿vale? Pero queréis leer muchísimo y si de todo. Y ver muchísimo cine. Y ver muchísimas series. Y leer mucho. Deja de leer... sé eh, Big Mouth, ¿no? ¿La ¿Has visto Big Mouth sí. en Netflix? ¿Habéis visto? Sí. Pues aburría muy fuerte, ¿eh? Porque es sí. impresionante. ¡Ah, estoy aprendiendo! ¡Eso es una vagina! ¡Estoy aprendiendo! <risa> lo que sea, le falta salir mucho. ¿Vale? Salir y sí, salir de fiesta y salir a conocer gente. Cuando haya una historieta arriba de Wall que se organiza el. el. Big Day, ¿se llama, no? el. el. el. el. todos son. o meetings, ¿eh? Gente que queda para beber y ya está. eso, es, eso, es, eso o para comer hamburguesa, todo eso es networking. Networking, ¿sí hay yo creo que networking? Es juntarse en un sitio donde ojalá ya viva gratis, ¿vale? Eso es networking. Entonces, de verdad, actúo con la gente, con la niña y demás. conocer gente, hablar con Peña, molestar a, a developers por Twitter, e intentad aprender cosas. ¿Eh? Claro, a, a aprender a aplicar un proyecto en cuestión de segundos. Vale, por ejemplo, había un juego que se llama Moonlight, que Moonlight, ¿sí? es Moonlighter, creo que se lo dio de un juego español. Que es una idea muy chula, que es una... es una tienda. Tú llevas una tienda donde los viajeros vienen a comprar las armas para las aventuras. Tú vendes las armas. Entonces tú sales en la tienda y tienes que tener asistencia y tal, porque viene el héroe y quiere la espada tal, tú tienes que dar la espada tal. Y por la noche, como tú quieres ser héroe, te vas a las cuevas a intentar subir nivel. porque tienes que volver a hablar de otra mañana porque tienes que ir la tienda, porque tienes que a la vida Esto que os explico ahora tardó unos 30 minutos en explicarme. Porque me empieza a meter mecánicas, historias, tío, a mí me dices que eres el encargado de venderle a Link las la pociones y pienso, pues yo ¿no, qué guapo esto, qué mierda es. Eh? Un juego de gestión, un juego que además tiene aventura, tiene acción. Tenéis que aprender a vender el muy deprisa. Que venderlo muy bien. Pues a mí me iba a decir, a ver, es un poco una mierda, ¿eh? Pero después no... <risa> pues nada, contento. Mil euros. Que se acaba de. <risa> Además, son pues, estudiantes, devolverlo a Pidop y son estudiantes, pues se van acabando. Y es bonito, las mecánicas son superchudas, están muy bien pensados. este de de Porque es ¿eh? Pero nunca sabéis con quién vais a conocer o quién vais a hablar. Esta se con Devolver. Pero yo me claro un poco si ves que no sale llama Devolver, ¿vale? le tengo esta historia. Pero fijaros anterior Devolver la el publisher lo conocéis. Devolver. lo de todos son distintos, todos son una locura, la mayoría son extra divertidos y muy absurdos. Ninguno se parece a ningún otro, pero todos tienen como algo en común. Puede ser un tipo de humor, o una manera de controlar el juego, o que prácticamente todo es pixelar. Pero tiene algo, tú cuando ves un juego, piensas que es mi vuelve de devolver. Y miras, pum, he devolver, se va a comprar. Y hay gente que, está, yo creo, en mi opinión, no conozco los sí, porque igual también comes de bebés, ¿vale? Por pues, parte del que es el director, igual comes de bebés también, así algunos. más. Pero creo que están haciendo muy bien. Están ayudando a muchísimos desarrolladores independientes independiente a salir, y a salir con un sello como Devolver me parece una locura. Y yo, por ejemplo, de Devolver, todos los de Devolver, en principio, si no me equivoco, algunos habrán acabado, tengo miedo. Porque no, o sea, no han hecho un mal poco. Son mejores y peores, pero no han hecho un mal poco. Y eso es porque apoyan y ayudan a los de las personas que han cogido, por ejemplo, de estos chavales que se a en el cielo, me ha parecido volver ahí algo loco. Y os iba a, otro. ¿Si a algo más, no lo he olvidado. ¿Qué parece? Se ¿Si me ha ido la cabeza. Y no o sé, sea, al final, eh, el, el tema de YouTube y de juegos, yo creo que el problema grave de aquí es que hay demasiada gente todavía que disfruta más que ideando lo que le gusta que disfrutando. Es una reflexión que me da. Echándole mierda, que a algunos se lo merecen y muy grande, ¿eh? Y creo que nos falta positivismo, pues, nos falta ver las cosas desde otra perspectiva y leer un poquito más a Kama Sutra y menos un polígono ¿Ves que intentar... ¿Kama Sutra no es la web? Sí. Una maravilla de Y tienes de leer, claro, porque, porque tocho. Pero, pero es una maravilla de web y te habla muchísimo de desarrollo. Y tienes muchísimos post-mortem. Post cuando se haga un videojuego, sale a la venta, pasa un tiempo, el equipo de desarrollo, a lo tienes te hacer un post -mortem que te voy a explicar en qué, en qué puntos de desarrollo casi nos quedamos con ti. A ver, y te van un, un, un explicando lo bueno y lo malo de todo el desarrollo, dónde creían que estaban aceptando, dónde fallaron, dónde podían haberlo arreglado pero no se dieron cuenta hasta el momento de sacar el juego... Todos esos pasos... ¿Pasos? ¿Todos esos pasos? Sí, sí. Si... Lo, si os interesa esta historia, vale muchísimo la pena que esté dentro de la actualización. Yo lo Todo lo que hace todo el equipo durante todo el desarrollo de un juego. Hablar, yo le he estado hablando con la gente de... No me sale ninguno, macho. parece que Estoy pensando en los hombres de las cintas. Siempre me sale con las una empanada. ¿Quién es que es una las El... Es el equipo español, el chavalito que, que está dibujando, que es una divisa que dispare la bala contra la su, La... La Sunshine. Todos hablan de la Sunshine. Y estuvimos hablando de Super Megatim. Hubo un ¿En de Super <risa> De ese caso de nombre. Y estuvimos hablando de desarrollo y fue súper interesante lo que esta historia me estaba contando. ¿Y en qué cosas están de acuerdo? En ¿Qué cosas no? Super sí. Correcto. Yo lo que diré es que me han interesado por lo que estáis jugando y por lo que estáis viendo. ¿Tú? Yo a de la Es un ejemplo de cuando juegas a un juego fijarte en más cosas que no solo pam pam. ¿vale? Este juego es muy difícil, se hizo muy difícil. Luego bajar en la dificultad. Hubo quejas, usuarios bajar la fácil, dificultad. Tiene un arte maravilloso, pero el juego dura cuatro horas. Me compensan las cuatro horas por el, el arte que habéis hecho aquí, pero no habéis podido alargar el proyecto porque el tiempo es unido y el dinero también. Y el, la esquiva hacia atrás, eh, ¿funciona bien o no funciona bien? ¿Me, me sirve para, para esquivar la bala cuando llega o me como la bala que tengo en el tren, que es el, la peor esquiva del mundo? Entonces también, nada, sobre todo desde el juego, porque tiene una dificultad tan, tan elevada que te deja ver si realmente la, la dificultad... Yo creo que era correcta la dificultad. Me ¿eh? si metaría puntos, un picos un poco exagerados, pero que eran retantes, pero bueno. Pero ves cosas como si la dificultad está bien hecha o no está bien hecha. Esas es un juego, un juego difícil es mucho de hacerlo. Te ¿eh? lanzo 40 tíos más, ¿eh? con tres veces más vida que tú, culo, ya es más difícil. El Sniper el Elite 2, que yo lo juegué en difícil, porque me decían, que es te muy difícil, porque es la experiencia, esta gente también me da un gran sorpresa, ¿eh? O es sea, que difícil? Bueno, pues no pongas el fácil. Y después, pero difícil no lo, lo fácil. Es que si no lo juega menos gente, claro, pero no estás jugando a la experiencia. Pero bueno, ¿eh? Llegar Llegarle un a partir, pues, fácil, pues todo es pues, vos De vale, que disfrutes de su vida. La cosa es que el primer fue muy difícil y a una pantalla en la que todos los tejados estaban llenos de ventiladores rusos, me veían a través de la pared y yo no me podía mover. Saber lo que voy a hacer a correr, recibir un par de tíos, llegar sin vida y con suerte curarme de alguna manera, pero te y muchísima nada, seguro. Eso no es una buena dificultad. Eso, en mi opinión, es una muy mala dificultad. No estás trabajado es la hace más daño y te jodes. Hostia, qué maravilla. El juego no tiene más capas de profundidad de la jugabilidad. Con lo cual tengo lo mismo que tenía en modo normal, pero me está complicando la vida a mi de estas cosas las puede ver en el juego como para Evil. ¿eh? Yo creo que la dificultad era correcta. Con el juego de la tenía un arte maravilloso, con lo cual tenía más largo, y la dificultad está pensada como los juegos de los 90. Super Mario Bros. de la Game Boy tiene cuatro putas fases, ¿eh? Tiene cuatro fases. ¿vale? Y de meses! acabar acabaron que se de mierda! Lo juego en un lado hace unos años. Y son 15 minutos. 15 y 16 minutos de juego. Pero que hacen una dificultad que está ajustada, que no es una locura. Simplemente, en sección y repetición, para que el juego se alargue más, pero tampoco voy a tampoco mandarlo, entiendo, porque son raros, es duro. Pero bueno, son unos ejemplos de. de, de que veis cosas que hay en esta gente, por qué procesos ha pasado, por qué habéis tenido esa dificultad, por qué la experiencia era como era, por qué las habilidades son como son, por qué el tutorial está a mitad del juego. ¡Uh! <risa> o sea, claro, hay, locuras. Y eso es lo que me va a hacer mi vida cuando estoy jugando, que me suelo centrar más en. Eh, en ver el porqué o intentar entender, no porque lo sepa o diga lo han hecho, Porque aquí los diseños, no, no soy un pedazo, no soy un pedazo. Pero yo lo que hago es pensar por qué ha podido ser y luego lo digo. Y a veces es cierto a veces no. Y digo, oye, esta había remontado que montado? era una puta de mía. No va a pensar el de ya está. Mira, no unos post de último Mira, un post es chulo. Donde la gente ya acaba empezando a llorando, El regalo acaba Ya está, no quiere ella. <risa>